¡Ay! No. Oh. ¡Está loca! Eres un tigre apasionado con sombrero ¡Con sombrero! buen Mesro te dará problemas No estoy preparado para un compromiso de ese tipo ¡Tienes que hacer algo! ¿Yo? ¿Y mm. por qué tú no le dices la verdad? O oh, puedes decirle que tengo rubiola O oh, que soy un holograma por favor, Peperan, eres mi única esperanza. Ay, no lo sé, Milo. Hola, Milo. Ay, viene. Por favor, cúbreme. Hola, Milo. ¿Quieres ir? Tu sombrero. Ay, no se me ve sensacional. Hola, soy Peperan, la novia oficial de Milo. Novia. Ay, claro, somos novios desde cuarto grado. ¿Qué? Milo terminó con mi mejor amiga Nikki para estar conmigo y oh. ahora. Uso su sombrero oh, lo siento, no sabía Soy una estrella Y nadie cree que soy una estrella Ay, me siento desnudo Fíjate que mm. novia de Robert, ¿no vas a creer esto? ¿Has oído de Peperán y Milo? Espera que te diga oh. <risa> <risa> Lándate, ¡Melo y Pepe Lane. ¡No te creo! ¡Muere, mutante! ¡Toma esto, ladrona de sombreros! ¡Están enfermos! Y para añadir injuria al insulto, el que me lo dijo fue Pete. <risa> Nicky, no somos oh. novios, de verdad. Oh, oh, oh. Atracción fatal a las oh. dos en punto. ¡Ay! ¿Me atrapaste, amorcito? Solo fue suerte, calabacita. <risa> Linda pareja, ¿cierto? Y es grandioso que tú no tengas ningún resentimiento. ¿Qué? Debe haber sido devastador cuando Milo te dejó por Peperán en cuarto grado. Ah, uh, no, no, no, no, no. No es así como fue. Yo dejé a Milo para poder dedicarme a la uh, práctica del arpa... Juliard solo acepta a tres músicos, no tenía tiempo para un novio. Y como Pepperán fue criada por monjas en un orfanatorio, sabía que necesitaba a Milo. Fui generosa y se lo dejé. ¡Oh! ¡Cielos, Nikki! ¡Ahora debe ser una concertista fabulosa! ¡Ay, claro! Oh. ¡Es sorprendente! Y además dará un concierto este fin de semana. ¡Yo iré! ¿Concierto? ¡Ja! ¡Monjas! Problema haciendo importante ¿sí? y no importante ¿Sí? para noticias de Hazelnut. ¿Importante? Peter Animal, los son la pareja <ríe> más importante. <ríe> ¿Pare? ¿Eh? ¿No lo sabían? Las editoras de Noticias de Hazelnut no lo sabían. <ríe> Digamos. ¿Nosotras siempre? Sabemos, pero... ¿Es que nosotras? Ah, han estado filmando un comercial de goma de mascar y su agente les dijo que ahora que van a ser celebridades, tienen que ser cuidadosas acerca de quién o de qué hablan en público. <ríe> ¡Comercial! ¡Genial! ¿Cuándo lo transmitirán? El miércoles. Viernes. Martes. El domingo. ¿Cuándo? El lunes. Viernes. Domingo. Jueves. Miércoles. Oh, ¡El martes! martes. <ríe> no, ¡No! ¡Tú no eres yo fui criada por ellas No puedo recordar todo No puedo ¿Ah? pensar sin mi sombrero ¡Dámelo! ¡Ay! ¿Qué crees que haces? Si no uso tu sombrero Gwen Mesro estará sobre ti como pulga hambrienta sobre el perro flaco Tal vez deba decirle a Gwen Mesro la verdad ¡Ah! Entiendo Yo quería decirle a Gwen Mesro la verdad Pero tú dijiste ¡Cúbreme! Sí, pero no que crearas un universo alterno ¡Mira cómo dejaste oh, a la allá pobre Allá en la Nikki. fuente oh. había un chorrito, se hacía granote, se hacía chiquito. <ríe> Porque tuve que decir Arpa si yo realmente odio el Arpa? solo es el miserable clavicordio del payaso! ¡Los nominé para oh. la mejor pareja de la escuela Hazelnut! ¿Pepper, animal o pareja? ¡Sí, desde ¿Qué? cuarto grado! ¿Qué? <risa> Buen mes, Row. que y Cici si no tienen tiempo que perder con los detalles de la vida amorosa de sus compañeros. Están muy ocupadas como como uh, voluntarias en el comedor de beneficencia. ¿Eh? Vaya, estoy rodeada por locos. Debo creer a mis oídos. Ustedes dos son voluntarias en el comedor de beneficencia. Puedo asegurarle que no hay forma de. ¡Cuánta nobleza! Solo piensen lo bien que se verá en su historial. La Liga Ivy adora las filántropas. No hay forma de que rechacemos ser voluntarias, porque eso nos encanta. Estamos en el comedor noche y día y día y noche, ¿cierto, sí. sí. Uh, bueno, creo que me gusta la sopa. Me aseguraré de ir a verlas al comedor uh, este fin de semana. Chao. Uh -huh. Brilla, brilla, par. Deja tus mentiras, Peperán. Nicky, te lo dije. No habrá más mentiras. Hola, Peperán. ¿Quieres comprar entradas para el concierto de Nicky? El dinero será para el comedor de beneficencia de Trinket y Sisi. Pepi, linda, oh. ayúdame con los alimentos. Creo recordar que eras huérfana, Peperán. ¿Quién es ella? Oh, mi tía Jenny. Oh. ¿Y quién es ella? Mi tío Yoyo. ¡Tú, fuera! ¡Detengan ese queso! Nicky Little con su sorprendente autoarpa. <risa> Lamento el retraso. Fue en Meso. Quería ver el orfanatorio donde crecí. ¡Ay, Milo! No sé si pueda seguir con estas mentiras. De acuerdo. Creo que Nicky sí puede tocar el arpa, pero... ¿El tío Jojo es una mujer? No es... ¡Santa madre tierra! ¡Oh! Pepi, ¿por qué hay un grupo de monjas frente a nuestra puerta? ¿Monjas? ¿Qué monjas? No veo ninguna. ¡No visita al orfanatorio! ¿Acaso por la auxilio? ¡Abre la puerta, niña! <risa> ¿Peperán? Pepperan. Autoarpa semanal. Pepperan. Pepperan. Que tengan ese queso. Pepper, esto ya no está funcionando. Te dije que tengo que usar tu sombrero para aparentar que No es el sombrero, es que yo siento algo por... Gwen Mesrow. Milo, no. No puedes sentir nada por Gwen Mesrow ahora. ¡Ya es tarde! La mentira es demasiado real. La decepción se ha convertido en realidad. La verdad es una mentira. ¡Y todas las mentiras son verdad! Ay, Milo, solo es un sentimiento. Las personas padecen eso todo el tiempo. Es fácil, yo te ayudaré. Ah. Maratón de juegos, yo invito. No quiero. Hay barritas de pescado. Atención, estudiantes. Preséntense en el auditorio para una asamblea importante. Ah, Tú adoras las asambleas. ¿A quién le importa? Conoceremos los premios para este año. El premio de asistencia es nada menos que para Cosy Van Tutti. Sí, eh, bueno, aceptaré el premio en ausencia de Cosy. Ahora, el premio para la mejor pareja es para Milo Kamalani y Pepperan. ¡Eso es una mentira! Milo y yo no somos novios y nunca lo hemos sido. Solo intentaba ayudar a un amigo y en lugar de eso... ...lo decepcioné. ¡Los decepcioné a todos! ¿Fue mi tonto orgullo? Tal vez... ¿Hice mal? Sí... No somos... Celebridades. Aunque deberíamos... Ser estrellas. <risa> Aunque lo hago muy bien... Odio tocar el arpa. Odio ser voluntaria. Solo tres horas al día. Quediera hacerlo todo el tiempo. En realidad no soy una rubia tonta. Solo perpetuo la imagen para ser menos agresiva. Tengo una confesión que hacer. ¡Oh! Un día le envié una nota de amor a Milo. Para provocarle celos a mi verdadero amor. ¿Podrías perdonarme, Peter? ¡Oh! ¿Qué cosa ah, eso? ¿Cómo es ah, posible? ¿Cómo puedo hacerlo? Ah, aléjate de mí, niña. Este Zeppelin vuela solo. Oh, Milo. Lo lamento tanto. ¿Podrás perdonarme? No, no lo sé, Pepper. Tantas mentiras. Ya no puedo distinguir la verdad. Entiendo. Oye, Pepper. ¿Dijiste que había barritas de pescado? Sí.